Hola ¿qué tal sean todos bienvenidos a nuestra información internacional y estos son nuestros titulares Padrino López vuelve a amenazar a la Armada de los Estados Unidos en medio de la celebración de los 237 años de la Armada Nacional de ese país Ministra de Justicia de Cabo Verde habla sobre el caso de Aleph Saad y dice que el gobierno tiene el deber de cooperar en estos casos con los Estados Unidos La oposición del gobierno de Nicolás denunció que los tres principales hospitales de Caracas están colapsados por la pandemia y que usan los recursos para cumplir los caprichos del mandatario. El virus de la corrupción recorre Latinoamérica. Hasta en la pandemia se ha despertado la corrupción de América Latina. Investigan las escuchas a periodistas y opositores de parte del ejército colombiano. Y el gobierno de Juan Guaidó acusó a Cuba de revender el petróleo de Venezuela así arrancamos esta información noticiosa para todos ustedes. Mucha atención porque Padrino López vuelve a amenazar a la Armada de los Estados Unidos. Vladimir Padrino, ministro de la Defensa del Servicio del Presidente Nicolás, aseguró este viernes que la Armada Nacional de Venezuela no está de adorno en los mares y que ha tenido que salir al frente a resistir las provocaciones de unidades de la Armada de Estados Unidos para intimidar al gobierno legítimo de Venezuela. Desde tempranas horas de la mañana se celebraron los actos conmemorativos por el 237 avo aniversario del natalicio de Simón Bolívar y 197 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. Nadie se equivoque con Venezuela. ¡Imperio gringo! ¡Gojón! En los actos que se realizaron en el Panteón Nacional, donde se encuentra ubicado el Mausoleo del Libertador, Padrino López dijo que la Fuerza Armada FAN está dando la misma lucha que Bolívar. Toda la nación... Celebra el cum cumpleaños de nuestro padre libertador. No solamente la lucha por nuestra independencia nacional, sino que estamos dando la lucha por un modelo humanista, un modelo que encarna el mismo Bolívar, un modelo de igualdad, un modelo de soberanía. En dicha ceremonia también estuvieron presentes el comandante estratégico operacional de la FAN, almirante en jefe Remigio Ceballos junto al vicepresidente de Obras Públicas y Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverón. Es un día para celebrar todo lo que ha hecho la Armada para impedir la manera grosera y arrogante la exploración de buques petroleros en la fachada atlántica, dijo Padrino, quien agregó que este componente militar está dando demostraciones al pueblo de lo que es amar a Venezuela, de lo que es defender a Venezuela. En otras noticias, ministra de Justicia de Cabo Verde habla sobre el caso de Alex Saab. Dice que el gobierno tiene el deber de cooperar en estos casos. Yanine Lelis, ministra de Justicia de Cabo Verde, firmó este viernes 24 de julio que el gobierno no se entromete y no se pronuncia sobre los asuntos judiciales similares al caso de Alex Saab, aliado del presidente venezolano Nicolás, quien fue detenido y recluido en Cabo Verde al ser acusado de estar ligado al lavado de dinero y de tráfico de drogas. Cabo Verde tiene el deber de cooperar. Este deber de cooperación es más fuerte cuando se trata de asuntos relacionados con delitos, con el tráfico de drogas y el lavado de dinero, mencionó Lelis. Comentó además que dieron respuesta a una solicitud de colaboración internacional y desde ese momento el proceso continúa su curso judicial. Explicó que llegará una fase en la que el gobierno estará llamado a hablar, siendo este un proceso administrativo, el que se ejecuta antes del proceso judicial. Lelis detalló que en este proceso el gobierno de Cabo Verde se pronuncia mediante la opinión del Ministerio Público. Básicamente, el Ministerio Público informa al gobierno si se cumplen las condiciones requeridas por la Constitución, si se cumplen los requisitos y en base a eso emite una opinión. Más que eso, no puedo decirlo porque no conozco los detalles del procesamiento del proceso judicial a Cotó. En otras noticias, el virus de la corrupción recorre Latinoamérica. Hasta en la pandemia se ha despertado la corrupción en América Latina. Varios países están envueltos en escándalos por recursos manejados para paliar la misma repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas y la falta de transparencia son algunos casos que salpican a países como Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, México, Perú, Ecuador y República Dominicana. Uno de los más sonados apunta al ministro de Salud Marcelo Navajas por compra de respiradores con sobreprecio, pero en Ecuador la Fiscalía investiga 63 casos de corrupción y ha ejecutado allanamientos en 27 ciudades por sobreprecio. En Perú, se identificaron más de 600 actos ilícitos durante la pandemia. Uno de los más significativos fue el escándalo de compra de materiales en el seno de la Policía Nacional que le costó el cargo a altos mandos de esta cartera. Y mucha atención porque investigan las escuchas a periodistas y opositores por parte del ejército colombiano. El almirante Craig Fowler, del Comando Sur de los Estados Unidos, opina sobre la revelación de que desde el ejército colombiano se estaba espiando a periodistas y opositores utilizando equipos y recursos entregados por Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Sé que los colombianos hacen una, una investigación, investigación plena y realmente... Actuar de manera proactiva, así que dejaría los detalles de lo que hacen. Sé que serán transparentes a medida que avancen. Seguimos contándoles más noticias de Venezuela. Mucha atención porque la oposición del presidente Nicolás denunció que los tres principales hospitales de Caracas están colapsados por la pandemia. Usan los recursos para cumplir los caprichos del mandatario. El diputado opositor venezolano José Manuel Olivares, médico de profesión, denunció el colapso del sistema sanitario venezolano en plena pandemia en varios hospitales de principales ciudades del país. Para el cierre de hoy confirmamos que el Hospital Domingo Luciani, el Hospital Pérez Carreño y el Hospital Universitario de Caracas han llegado al tope de su capacidad. En el estado Anzoátegui, el Hospital Luis Rasetti también tiene ocupadas todas sus camas y ventiladores, expresó el legislador a través de su cuenta en Twitter. Mientras tanto, Nicolás acondiciona el poliedro para pacientes asintomáticos. No tenemos camas para los pacientes que necesitan atención médica, pero el presidente Nicolás gasta dinero y personal en los pacientes que no la necesitan, subrayó en otro mensaje en la red social. Y concluyó, lo hemos dicho anteriormente, los pocos recursos que hay deben ser para quienes realmente lo necesitan, no para cumplirle los caprichos al mandatario venezolano. Esto no es la primera vez que Olivares se pronuncia respecto al colapso del sistema sanitario en plena propagación del COVID-19. Recordemos que el pasado martes ya había dicho que los hospitales de Caracas estaban a punto de colapsar en las áreas encargadas de atender a pacientes con contagios de coronavirus. La ciudad de Caracas está a punto de colapsar en las áreas COVID-19 de los grandes hospitales de la capital afirmó en una sesión virtual de la Asamblea Nacional en la que detalló que la ocupación de las unidades de terapia intensiva a nivel nacional es del 60%. Además, el parlamentario residente en Colombia aseguró que siguen aumentando los fallecidos y que hay decenas que no han sido reportados en los datos oficiales del régimen. Es decir, están maquillando los resultados tanto de contagiados como de personas fallecidas a causa del COVID-19 en el vecino país de Venezuela. A nivel nacional hay entre 280 a 290 ventiladores y respiradores. En los hospitales más grandes solo hay 143 ventiladores y 133 camas de terapia intensiva. Aseguró Olivares en la semana antes de agregar que a nivel nacional tan solo hay 800 camas de emergencia. También afirmó que el mandatario mentía descaradamente al asegurar que en Venezuela hay 27.780 camas en centros médicos y se preguntó por qué. Entonces mandan venezolanos contagiados o sospechosos a hoteles y prestan instalaciones de un hospital de campaña en el centro deportivo Poliedro de Caracas. Además, alertó acerca de las pruebas diagnósticas realizadas en Venezuela y destacó que es el segundo país de América Latina que menos pruebas de tipo PCR ha realizado solo por delante de Haití. Finalmente, Olivares sostuvo que tener la COVID-19 en Venezuela es un sinónimo de miedo o de muerte. Mucha atención porque una enorme mansión de unos 3.740 metros cuadrados en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y avaluada en casi 8 millones de dólares, fue incautada por la Fiscalía de Colombia a Alex Saab, el testaferro del presidente venezolano Nicolás. La casa, ubicada en una exclusiva zona de la ciudad caribeña, cuenta con piscinas, jacuzzis, área de juegos, zona de spa, jardines y una cancha de tenis. Además, la Fiscalía le incautó dos casas, un apartamento de 379 metros cuadrados y tres garajes, también en la ciudad de Barranquilla. En conjunto, todos los inmuebles están evaluados en más de 10 millones de dólares. Los bienes ahora quedaron a disposición por la Sociedad de Activos Especiales SAE y serán administrados por el Estado colombiano. De acuerdo con las autoridades, los inmuebles ocupados habrían sido adquiridos por una empresa fachada con recursos provenientes de las actividades ilícitas de Alex Saab. Mientras tanto, el despacho de abogados del ex juez español Baltasar Garzón y Locad anunció este miércoles que asume la defensa de Alex Saab, el empresario colombo venezolano acusado de ser testaferro del presidente Nicolás, para dar una batalla política y jurídica. Y ha asumido la coordinación del equipo internacional de defensa de Saab, detenido en Cabo Verde y acusado de lavado de dinero por parte de los Estados Unidos, informó el International Legal Office for Corporation. El despacho de Garzón consideró que existen claros indicios de que están vulnerando derechos fundamentales por parte del gobierno estadounidense, así como evidencias de que se puede estar incurriendo en malas prácticas por parte de las autoridades norteamericanas. En su opinión, el señor Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales en caso de ser extraditado a los Estados Unidos. A este respecto advirtió que en caso de ser extraditado a Estados Unidos, el señor Saab es susceptible de sufrir una situación de tortura o trato cruel, inhumano y degradante, fruto de ser sometido a un proceso penal eminentemente político, por lo que se podrían producir daños a la integridad física y psíquica. Saab, nacido en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y de origen libanés está relacionado con varias empresas, entre ellas Group brain Limits, acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Nicolás alimentos y víveres para los gubernamentales comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Un funcionario del gobierno estadounidense indicó que en julio de 2019, que en los clubs que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Nicolás se lucraron al parecer con cientos de millones de dólares. Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario de Venezuela. Y esto ha sido todo por hoy, los esperamos en una próxima oportunidad con más noticias en nuestro informativo NR. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanilla para que disfruten más información. Hasta pronto.